¿Cómo va todo, mi querida Lali? Bien, bien, bien, gracias a Dios. Ahí este, arrancando con un proyecto y pues quería conversarte de eso. Por supuesto. Bueno, regálame entonces un segundito y Ahí. ya iniciamos. Eh, prepárate allí sí. para que... Empezamos entonces con nuestra sesión. Bueno, Miladi, cuéntame, ¿cómo te ha ido de, desde la última vez? Me acuerdo, ya nos vimos ya hace un tiempo, hace unos meses. Sí, ya hace algún tiempo. ¿Cómo Felicitaciones. Te fue Primero, felicitarte por el libro. He visto algunos videos y de verdad te felicito. Qué, qué gran paso. Qué qué paso que has dado y, y, y se nota que, que lo has vivido cada, cada video que he visto, cómo has hablado del libro y lo que ha formado en ti. De verdad que lo máximo. Míralo. Inspiras. Mira este bebé, ¿ah? ¿eh? Sí. Bebé sote. Sí, sí, sí, sí. Es una belleza, la verdad. Es, sí. es amor puro. Es amor puro y súper transformador las bases de sí, conocimiento. Cada, cada ¿no? vez que te escuchaba hablar del libro era como que, wow, ¿no? O sea, todo plasmado ahí. Todo tu amor, <risa> toda tu pasión estaba ahí. Gracias, mi querida Lali. Muchísimas gracias. Y bueno, para eso estamos, para poder ayudarnos y compartir todos estos, estos logros y que todos podamos avanzar y crecer. Cuéntame, sí. desde la última vez que hablamos, ¿qué cambios viste de pronto con el tema? Bueno, antes de continuar, ¿hiciste la actividad de las bases del emprendedor digitalizado 3.0? ¿Hiciste la certificación? No. Bueno. Me empecé a ver, pero sí algo que, que conversamos esa vez que, que nos conectamos eh, y algo que me sonó que me dejaste fue que tenía que, que plasmar lo que yo había hecho, que tenía que sentarme a revisar todo lo, lo que era mi, mi experiencia, ¿no? Tú me dijiste algo que, que me sonó mucho, ¿no? Que, o sea, ¿para qué hacía la radio, por ejemplo, ¿no? En ese tiempo, este, ¿qué, ¿qué me iba a aportar a mí? Entonces, eh, lo que me he sentado a cuadrar en estos en estas últimas semanas ha sido un poco de arrancar con mi, con mi empresa de asesoría empresarial, ¿no? Básicamente, eh, yo me quería enfocar me estoy enfocando en el tema gastronómico, ¿no? Eh, pero ahorita que ya estoy creando mi LinkedIn, mi, LinkedIn, eh, mi fanpage, todavía estoy en las bases, ya, ya las tengo, ya estoy publicando algunas cosas en LinkedIn, pero me he quedado paralizada porque siento que no sé lo suficiente, ¿no? Como que me he bloqueado porque digo, claro, tengo que hacer un primer diagnóstico en las empresas, y ahí como que digo, ¿y ahora qué hago? Ok, ok, ok, ok, entiendo. Bien. Y estoy así, así, así, de querer tirar la toalla, ¿no? Estoy digo, no, mejor me, me voy a, O sea, así, ¿no? Pero bueno. Entiendo. Estás a punto y, y ¿cómo te sientes al respecto? Quiero intentarlo para decir, bueno... Porque eso lo traigo hace rato y hace bastante tiempo ¿no? que quiero hacerlo, que quiero hacerlo. Y pues nunca, nunca había dado pasos tan avanzados como estos. Eh, sin embargo, ahorita estoy como bloqueada. Siento que no sé lo suficiente o, o que digamos tengo la experiencia, pero lo que quiero hacer nunca lo he plasmado en ninguna empresa. Entonces. Y así como vas. No lo vas a plasmar. Y así uh -huh. como tú estás hablando en este momento, no lo vas a plasmar porque hay que volvernos un cazador de nosotros mismos y de escucharnos. ¿sí? Eh, uh -huh. Recuerda que vivimos en el eterno e infinito presente y el futuro que tenemos, el futuro que vamos creando, lo creamos de acuerdo al presente. ¿Ya? El pasado no existe ni el futuro, el pasado son simplemente recuerdos, ¿bien? Entonces, si yo en ese momento digo, si, en ese orden de ideas, si, si mi futuro es lo que creo en el presente, en este justo momento, entonces, uh -huh. si yo sigo diciendo de que no lo plasmo, no tengo conocimientos... Pues simplemente eso lo estoy viendo en el presente y eso me sigue llevando al futuro. ¿sí? Los siguientes segundos, los siguientes minutos y voy a seguir reforzando ese, esos, esos temas allí. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer Empezar a reprogramarnos, ¿sí? haciéndonos conscientes de la forma en la que primero estamos hablando eh, y buscando la forma de ir un poquito mejor. Bien, yéndonos uh -huh. a sentirnos un poquito mejor, hablar un poquito mejor. De entrada, eh, es importante que cuando tomamos este tipo de herramientas, este tipo, y tenemos la, este tipo de oportunidades, estas sesiones y todo, eh, aplicar las herramientas que nos brindan. ¿sí? Aplicar las herramientas que nos brindan. Eh, a veces no las no, no utilizamos o no accedemos, no ejecutamos por el hecho de que hay mucha bulla, ¿sí? Hay mucho ruido, hay mucha. Eh, hay una infinidad, hay una tormenta, digámoslo así, dentro de nuestra cabeza, los pensamientos, las acciones, el desespero. Haz de cuenta, tratas de simplemente imaginarte como esta cabeza, este cuerpo, tratando de tener el control de todo lo que está pasando alrededor, de todas las situaciones de todas las acciones, trata de buscar una herramienta, busca la otra, busco por acá, me meto por aquí, por aquí me dan un golpe, me meto por acá y no me funciona, porque hay un desespero, ¿sí? hay una ansiedad y hay, un, hay el, el estar allí buscando y como que escarbando, escarbando allí en medio de un lodo. Y es como, voy a poner el ejemplo del carro que me encanta, eh, que es el de... Hace cuenta, vas conduciendo. ¿Tú conduces carro? Sí. Bien, ¿tienes carro? Ahorita no. Bien, bueno, pero conduces. Pero entonces tú sabes sí. de que... ¿Te has llegado a montar alguna vez a un carro donde te sientas insegura? Uh, no. <risa> o bueno, o un carro donde de pronto... Ah, no, así, así, tengas... en, un, en un bus, en uno de estos, sí, claro. Okay. En unas... Sí. Bien, no te sientes segura porque no tienes Ajá. el control. Bien, no tienes so. el control de, de, de ello. Uh -huh. eh, y haz de cuenta que tienes tú el carro. Hola, por allá había. ¿Quién es ella? Hola, pues. <ríe> ¿Cómo estás? Fernanda. Fernanda, hola, ¿cómo estás? Un Venido, gusto. Pues un John Hader. <ríe> bueno. Ella tiene clases y se... anda ah, no, para clases. <ríe> clases. <ríe> <ríe> bueno. ¿Cuáles? Eh, hace cuenta vas en carro, bien, vas en carro y se te estalla la llanta trasera, sí, o uh -huh. sientes un golpe, un bache. Inmediatamente, tú, digámoslo así, desde el ruido, desde todo eso, desde el, simplemente el miedo, podemos seguir conduciendo el carro, pero a partir de ese momento no me voy a sentir seguro o segura en el carro. Voy a tener miedo, sí. o hasta es más, siento que el carro me tambalea, o, me, o siento que me hace, que me coletea, digámoslo así, o siento que, que es como una inseguridad, ¿ya? No sé si te ha pasado sí. cuando uno maneja, porque igual uno siente todas las sensaciones del carro, de el uno Del carro, claro. Luce. Sí. sí, entonces sí. Uno, uno es como que. Y, y, no hay, y hay ese miedo, y, y está allí, está allí. Entonces fíjate, cuando está allí, y eh, sigo avanzando, y. ¿Qué pasa? Hay que solucionarlo. Ya uh -huh. Es seguir conduciendo el vehículo, seguir conduciendo el carro. Uh -huh. ¿ya? Y no detenerme a solucionar. Entonces voy a seguir el camino con un carro inseguro que no me he tomado el momento para detenerme, mirar todo el panorama, recuperar la seguridad y avanzar. Uh -huh. ¿ya? Entonces, si yo no presto atención en ese momento que me que tengo ese bache y continúo acelerando a toda velocidad en carretera, voy a seguir teniendo emociones negativas, emociones de miedo, emociones de angustia, emociones de desespero de pronto, de ansiedad, donde no voy a estar disfrutando el conducir, sino que por el contrario voy a estar pendiente como el sonido o, o eso, que a veces pasa. Y a muchos les sucede, que es como un sonido, le salió un sonido, entonces empieza como esa... Esa emoción. Quiero que identifiquemos esa emoción, uh -huh. esa sensación que tenemos. Entonces, uh -huh. si yo continúo así, voy a continuar con esa emoción y además de eso, voy a peligrar de que en algún momento suceda algo más grave y hasta que no suceda algo más grave, pues ahí sí no me detengo. ¿Qué hacer entonces? Uh -huh. Detenernos. Mirar las bases. ¿Sí? ¿Cuáles son las bases? De que si ¿Sí tengo las condiciones óptimas para continuar avanzando. Uh -huh. ¿Ya? perfeccionar uh -huh. o corregir lo que tengamos que corregir, llamar el mecánico, la grúa, lo que sea, y ahí sí, avanzar. Pero no nos detenemos a veces por seguir conduciendo y querer conduciendo a toda marcha. ¿A qué quiero llegar? Que hay mucho ruido, y, y eso es lo que mi trabajo en este momento y lo que estoy haciéndole entender a las personas, es que... Uh -huh. Apaguemos por un momento el ruido y tantas cosas que hay. Mucha cosa: qué curso de marketing, qué de ventas, qué técnica, de no sé cuántas, qué PNL, qué una cosa, qué, o sea, una infinidad. Que el email marketing, que publique, que esto, que lo otro, que lo otro, que una cosa, una infinidad de cosas. Cuando ah. tú crees que ya cogiste el curso que te, que te va a ayudar. Aparece sí. otro y, y abres el, el, las redes y aparece otro y, y después... y otro y otro y otro y otro y otro y no sabes qué camino tomar, no sabes qué, es, qué hacer. ¿Por qué? Porque es esta la que está buscando, la que está tratando de tomar la decisión. Está bien, todo eso, todo eso está bien, perfecto, pero son herramientas simplemente. Y es como tener una gaveta, un, un closet o algo, como pongo el caso de, de mi papá, mi papá en su casa eh, tiene una, una habitación con todas sus cosas, herramientas y todo, pero, pero no las utiliza sino en el momento que las necesitamos, Exacto. Llamar, en el momento que consideramos que es necesario. Entonces sí. nos hemos enfocado en muchas cosas. Ya, o han llegado muchas cosas, o hay mucho, mucho ruido, mucha bulla, muchas herramientas. Y nos hemos olvidado de las bases. Ayer yo le ponía el ejemplo a una emprendedora, me decía. Me, estábamos tocando un tema y yo le dije, haz de cuenta. Vamos a poner un ejemplo. Eh, tú de niña, cinco años, estás apenas empezando a leer. Ni siquiera sabes leer. Apenas te van a enseñar a leer. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si llegan y te dan este libro así, tome, pum, léalo. La información que hay aquí, las palabras que hay aquí, van a haber palabras nuevas, información nueva que va a aprender el niño. Pero si a esa persona no le han enseñado las bases de cómo mezcla una letra con la otra, cómo se pronuncia una letra con la otra, de que con la M y la A suena ma, de que la P con la A suena pa, de que tal, tal, tal, tal, tal. De cómo eso se va formando, de dónde va la acentuación tan, todo eso. Claro. Pues entonces no va a aprenderlo. Y hay una infinidad de libros. Hay miles que va a poder, pero si no tiene las bases, no va a aprenderlo. ¿Ya? ¿Cómo? Claro. Después de que tenemos las bases es cuando empezamos a aprender, porque ya tengo las bases. Y siempre estoy volviéndose al centro, a las bases, a las bases, a las bases. De que si hay una nueva palabra, pues, cuando hay una nueva palabra que no la sé pronunciar, por ejemplo, otorrinonaringólogo. La palabra otorrinonaringólogo, ¿cómo lo hago? Con las bases, con la O y la T y la O, Oto, R, I, suena R, fíjate, ¿ya? Pero si yo le llego y le doy simplemente así, tome todos, toda la información aquí así, tenga. No. Haz de cuenta que esto también es esto, la caja. Esto es esta, digamos que la mesa. ¿sí? todo esto es lo que yo pongo sobre la mesa. Y me faltan las bases. Y estas bases son las que yo voy a lograr mantener para que me pueda soportar todo lo que yo quiera allí luego yo le quito, le pongo, bueno, cada quien verá qué hace, ya cada está. quien verá qué lee, cada quien verá uh -huh. que sí, pero necesitamos las bases. ya están las bases. Bien, esas son las, son las bases, entonces, por eso me he enfocado en trabajar en, en bases, ¿sí? en, en las bases, porque a la final, cuando ya tenemos, la, ejemplo, cuando tú aprendes a conducir, cuando aprendes a conducir, uh -huh. que te enseñan, te enseñan son las bases, no te enseñan ir a andar en carretera 100 kilómetros por hora. Y, no, eso tú mismo lo vas aprendiendo en el proceso de, de acuerdo a las bases. De la práctica. Sí, De claro. acuerdo a las bases, la práctica, correcto. Te enseñan es cómo poner la llave, para los parabrisas, cómo encenderlos, primera o el automático, la reversa, qué sé yo, esas cosas. Uh -huh. Entonces, ahora imagínate tú montarte a ese carro y sin tener claras las bases. Hay un desespero porque estás buscando muchas cosas y al mismo tiempo y no te funciona. Sí, y te entiendo. <ríe> te entiendo porque eh, lo he vivido, sí, lo he vivido. Y también hubo momento que "Es que hay mucho ruido y mucha bulla y esto no es así. Toda la información está perfecta. Los cursos, ningún curso es, es malo, es educación, es información, es perfecto pero las bases, sí, eh, las bases, las bases del emprendedor digitalizado, ¿cuáles son las bases? ¿Y ¿Sí? cuál es ese centro, esa estructura? Ya tuvimos una consultoría anterior y aún no lo has hecho y está bien, perfecto. No era el momento aún, posiblemente, no lo sé, ya. Pero hay que tomar y enfocarnos realmente en lo importante, en lo que nos permite a nosotros potencializarnos. Otro ejemplo, cuando se estudia gastronomía y esto me, las personas que han estudiado gastronomía, cuando yo estudié, yo esperaba que cuando entrara me iban a enseñar recetas, una cantidad de recetas y todo. Y la verdad es que no, no me enseñaron recetas. Las recetas las aprendí en el camino, pero lo que me enseñan y lo que enseñan son las bases. Cómo mm. las técnicas de cocina, la técnica de cortar, a ti te pueden enseñar, todo una, un listado de productos para preparar pero si tú no sabes cortarlo si no sabes bien el, mm. la, la temperatura, fíjate, esas son las bases ya con las bases tú cortas lo mismo ¿sí? lo, todo lo demás ¿me hago entender? Mm. Entonces, por, eso, por eso es tan importante las bases y por eso es que también este libro es tan, así, tan, tan transformador de una u otra forma porque nos centra lo importante que ya lo sabemos ya lo tenemos, pero aún no hemos sido conscientes de ello. El éxito es diferente para todo el mundo. Para sí. todos es diferente. ¿Sí? sí, de hecho. Para todos es diferente. Sí, ya es lo que cada individuo quiera y lo que sienta desde aquí. Sí, desde aquí es donde descargamos la información y este es el que ejecuta. No es el que toma las decisiones, porque al final este las toma basándose en la información que ya tiene. sí. Y si nos ponemos a mirar la cantidad de información, son más de 7 mil millones de personas en el mundo. Más de 7 mil millones de experiencias, más de 7 mil millones de, de anécdotas, más de 7 mil millones de cosas. Lo que yo sé es porque es lo que he aprendido, lo que, mis experiencias, lo que he desarrollado. Ahora imagínate 7 mil millones de personas. ¿Qué tanta información hay? Ahora ponte tú a pensar de toda esa información que hay, que también toda la que no sabemos. Sí, que uh -huh. ni siquiera sabemos claro. de que existe, ponte a pensar qué porcentaje tienes realmente de información. Entonces, si yo quiero lograr uh -huh. algo, lo cual yo nunca he tenido la información, quiero llegar a un punto eh, X, donde, donde nunca he tenido la experiencia, nunca en mi vida he llegado a experimentarlo, ¿cómo hago uh -huh. para poder llegar allá? Simplemente conectándome aquí, para que éste pueda descargarme la información necesaria que haga sentido con las herramientas que ya tengo y me ponga en el juego, digámoslas, porque finalmente es un juego, es una, es, hacemos parte del todo y ahí es cuando decimos que el universo conspira a nuestro favor, porque de una u otra forma, para tú estar aquí en este momento sentada, ha tenido que conspirar muchas cosas, el hecho de la persona que te instaló el internet, la persona eh, que te, te, te eh, te construyó la casa, qué sé yo, el hecho de, de también de conspirar por mi parte, todo de, de la fundación, de poderte conectar, del grupo, o sea, tan, hasta los que hicieron la aplicación de estas a plataformas, fíjate, y, y eso es un, es un, así, es un, un, un de, de, engranaje, de. ya, es un engranaje, sí, entonces es allí cuando volvemos al centro de las bases, a ubicarnos nuevamente, de, bien, ¿Qué sucede? Es más, cuando hay una mesa que de pronto se está moviendo, ¿qué es lo que hacemos? Si no, vamos a ver las bases y arreglarla y ajustarla y a que quede bien firme. Le ponemos un papelito, un tachito, qué sé yo, para que quede firme y ahí sí continuar o no. Oh, sí, sí, totalmente, totalmente, totalmente. Totalmente. Entonces, mira, de entrada, sí. enfócate en las bases. Yo manejo dos bases, ¿sí? Me he enfocado en dos bases porque... La primera es la base, que para mí son las bases del éxito. ¿sí? Las bases del éxito, que es como persona, sí, como ser humano, porque a la final, sea lo que tú hagas, sea lo que vendas, sea el emprendimiento que tengas, la empresa que tengas, los proyectos que tengas, van a depender es de ti. El éxito o fracaso va a depender netamente de la persona. No va a depender ni el marquetero, ni el... No, así si tenga el mejor equipo. No, no va a depender de ellos de nadie, uh -huh. sino directamente de quien lidera el proyecto. Así es uh -huh. sencillo, ¿ya? Es que así tenga una persona mucho dinero y contrate a los mejores en su momento, si esa persona no tiene las bases para su vida, pues simplemente no va a tener resultado. Así es simple. Eso por un lado. Entonces, uh -huh. enfocarnos en equilibrarnos nosotros como personas, porque al final somos personas, somos seres, ¿Ya? Eh, y, y podemos morir mañana sí, y si muero mañana, ¿qué sentido tiene lo que hago hoy? ya o sea, creen que, que pienso eso todos los días y simplemente pienso en, lo, en, en las cosas en lo, en lo importante, ¿sí? enfocarnos en las bases y en el centro porque puedo morir mañana, puedo morir mañana tengo eso y, y no me no va a importar finalmente si no lo que dejé, lo que hice las transformaciones que logré hacer y bueno, en fin, qué sé yo ya es allí donde, donde radica, sí, pero al final, uh -huh. vámonos al centro y, des, y sa, saliéndonos del contexto del mundo exterior, vámonos a nuestro mundo interior. ¿Cómo uh -huh. estamos nosotros? Y solucionarlo, sí, porque hay, un, hay una guerra, hay una batalla, hay una tormenta, es aquí, en nosotros mismos, sí, porque es cuando se ve reflejado en el exterior. ¿Sí? Que nos enfocamos en el exterior y es que pasó esto, pero fíjate, ponemos la atención afuera y no la ponemos dentro. Cuando ya la ponemos dentro ya tenemos eso ya más claro, entonces yo ya aplico otra cosa, en el caso de los emprendimientos, que son las bases del emprendedor, ¿sí? Las bases de un negocio. ¿Cuáles son esas bases que se deben de cumplir? ¿Cuál es esa estructura, ese paso a paso que se debe de cumplir en un modelo de negocio en la actualidad? ¿Ya? Y, hay que hacer la certificación, ¿sí? de tenernos un momento, de tener todo lo que estamos haciendo y simplemente, solamente te lo dejo a consideración. Si tú crees que esto que te digo tiene sentido, entonces, hazlo, ¿sí? toma la iniciativa y comprométete a hacerlo y, y, y haces tu certificación con, la, con nuestra fundación, que esa certificación es gratuita, eh, y, y luego con tu tema del libro bueno, primero, li, bueno, primero personal, ¿sí? primero la persona para poder equilibrarnos nosotros como persona y posterior a ello eh, listo, el tema del emprendimiento a la final eh, y poder ir estructurando ¿sí? a partir de allí saber, en, en este caso te recomiendo mucho que cuando hagas la certificación analices, creo que yo la vez pasada te había puesto lo que es el gráfico de marca, con marca, redes, que marca, redes, contenido, web, e-commerce, bueno, que es un, una, que es un, un sistema, ¿sí? Que lo yeah. vas a ver en la certificación, que es dentro de la base. Yeah. Son cuatro bases y una de esas es la base de marketing, ¿sí? Entonces, eh, dentro de esa base hay un sistema, ¿sí? Hay una estructura que se debe completar, pero debe irse completando en el proceso, sí. debe haber una sintonía que lo vas a ver y una vez lo uh -huh. hagas podemos volvernos a, otra vez a reunir, a sentarnos y bueno, mirar cómo va ese proyecto y ahí sí ya ir a estructurar detalladamente esos puntos, sí, es, esos, esos puntos de quiebre de una u otra forma, uh -huh. pero sí uh -huh. es importante volver a las bases porque sea lo que hagas, sea donde estés, sea donde vayas, el, el emprendi el, este el ejemplo, lo de bases de emprendedor aplica para todos, ¿sí? Emprendimientos pequeños, multinacionales, todo, ¿sí? En marcas, personales, todo, porque son las bases, ¿sí? sea que hoy mi, mi emprendimiento me doy cuenta de que no es lo que a mí me apasiona, no es lo que me gusta, pues simplemente me voy a otro proyecto que me oh, apasiona no. desde aquí y ya con las bases a nuevamente, ¿sí? Pero... Cuando no lo hacemos desde las bases, pues simplemente estamos navegando, ¿sí? Eh, sin, sin rumbo fijo, digamos así. Sin un rumbo, sin poner claro el punto a donde vamos a llegar. ¿sí? Uh -huh. Entonces, irnos al centro, te entiendo y, y, y, y te felicito por no tirar la toalla. Porque y allí hay obviamente dos emociones una negativa y una positiva. ¿sí? La negativa que te dice no vas a poder hacerlo, que te recalca esto, lo que tú mencionabas, de que es que no he hecho esto, ha llegado a un punto, eh, aún no he hecho lo otro, bueno, que te recuerda todo lo que no has hecho y todas las cosas negativas, pero también hay otro punto y es el positivo que te dice, es que estás aquí y has tomado la iniciativa de hacer, de tomar consultorías, de buscar educación y eso también lo que está haciendo es una suma de cosas positivas y cosas negativas. ¿Qué hacer entonces? Enfocarnos en las que hemos hecho positivas, que nos sumen, bien, y las negativas empezar a transformarlas desde el amor y comprendiendo de que son simplemente situaciones que se viven y que hacen parte de ese engranaje y el hacernos conscientes en este punto ya de, de esas situaciones, bien, que estamos viviendo en nuestra, en nuestra vida, hacernos conscientes de nuestra realidad, sí, con humildad aceptar de que podemos morir mañana, Así es simple, ya simplemente somos un pequeño puntito, digámoslo así, en este universo, o sea, somos una cosita así diminuta, ¿sí? una cosita chiquitica, ya comparado con el universo y somos parte del paisaje completo, ya. Cuando hay un terremoto, no es el terremoto en una zona, no, estamos movidos todos, sí, cuando hay, o sea, porque todo el universo en sí mismo se está moviendo, ya. El sol no se oculta para unos cuantos, es para todos. ¿sí? Entonces nosotros somos parte ya del paisaje, somos chiquititos. ¿sí? Y a veces nos centramos en problemas que son realmente pequeños, ¿sí? eh, comparado con todo lo que podemos llegar a ser. ¿sí? Entonces hay que mirar y cambiar el enfoque. ¿sí? Cambiar el enfoque. Y cuando nos sintamos perdidos en esta situación, cuando nos sintamos abrumados por no aún lograr o obtener lo que deseamos, pues comprender de que el abrumarnos, el sentirnos mal, perdidos, pues es simplemente lo que estamos proyectando. Entonces al estarlo proyectando lo seguiremos viviendo hasta que no tomemos la conciencia y digamos voy a hacer un cambio y vuelvo a mis bases, me devuelvo a mis bases. Este libro ya lo he leído siete veces. Siete veces, de inicio a fin. De inicio a fin. Y vuelvo otra vez y me, y me, y me, y me conecta. Y fíjate, cuando, una, lo he le, leído ya varias veces y en muchas ocasiones abro... Es más, dame un número cualquiera. Del, 100 al, del 1 al 100... Bueno, dame un número cualquiera, al 130. Eh, 87. No, no, no. no, no, no, no. 87. Entonces mira. El 87. Este libro es mágico. A ver. Dice, a ver, vamos a ver qué me sale. Mira lo que, mira, dice, Lo importante siempre es poner... Oh, bueno, tú dijiste el 87. Sí. Pero tiene conexión con la 86, ¿ya? Sí. Va a Ajá. Entonces dice... Hay que experimentar también esa emoción porque hace parte de la variación de sabores de nuestra vida. Cuando reprimimos emociones positivas o negativas, nos intoxicamos con ellas, ya que no les hemos dado su lugar para ser ellas mismas. Lo importante siempre es poner el stop y decirle a la mente cómo te quieres empezar a sentir en tu vida para que así puedas empezar a liberar los nuevos químicos a tu cuerpo. Aquí viene el 87. Plop, me imagino que has quedado pensativo después de decir químicos. Pues te voy a explicar. Es así. Nuestro subconsciente tiene la programación de todo lo que sucede en nuestro cuerpo y vida. Cuando estamos pensando en algo, eso nos genera una emoción. Como por ejemplo, cuando piensas en la persona que recientemente acabas de conocer y de la cual sientes cosas nuevas y extrañas. Asimismo, eso es un pensamiento el cual genera una emoción llamada felicidad. Esta felicidad, para que tú puedas sentirla en tu cuerpo humano, lo que hace la mente es enviar un químico llamado dopamina para que logres no solo pensarlo, sino también sentirlo en tu cuerpo. Lo mismo sucede con cada una de las emociones que tenemos en nuestra vida. Cada una es un químico. Cada una es una sustancia que, libera de, que se libera dentro de nosotros. Nosotros somos los mayores productores de drogas que hay en el mundo. Cada uno de uh -huh. nosotros tiene una farmacia completa que envía y controla los niveles de químicos de nuestro cuerpo. Ahora bien, cuando tenemos una emoción positiva, obviamente nuestro cuerpo lo recibe bien, ya que el inyectarle felicidad a nuestro cuerpo hace que se sienta más enérgico y pleno. Pero ¿qué sucede cuando tú estás pensando en situaciones como deudas, malos negocios, uh -huh. Y un sinfín de problemas que tal vez no puedes solucionar inmediatamente, los cuales generan una emoción negativa y estrés. Me cayó como anillo el dedo con todos los pensamientos que tengo. Entonces, fíjate, es volver a las bases. Esas son las bases, hagas lo que hagas. Sí, ahí yo no hablo de la técnica, eh, no, es volver al centro, sí, recordarnos las bases, sí, el recordarnos a leer, recordar, aprender a leer. Es más, cuando pasamos mucho tiempo sin leer, cuando pasamos mucho tiempo eh, sin conducir, ¿a dónde volvemos? A lo, a lo básico, a la base. Pues. A la base. Y ahí es cuando otra vez volvemos a recordar y ¡shum! Otra vez nos potencializa fácil porque ya lo estamos repitiendo y es la conducta humana, es la neuroasociación, es el mismo proceso que vamos llevando día a día. Sí, los hábitos que estamos haciendo. Y está bien, está bien perderte, está bien sentirte frustrada, está bien sentirte así, pero está bien reconocer de que podemos hacer cambios y volver otra vez al centro para otra vez estructurarnos y potencializarnos. Sí, sí, sí. Tienes todo, toda la razón. O sea, de verdad que me has hecho ahí dar cuenta de que definitivamente si no tengo las bases y, esta, y cambiar ese, ese pensamiento negativo, no, como tú dices, cogerlo con amor y, y, y ver cuál es el miedo y, y estudiar a, a, acerca de eso y, y no tenerle tanto miedo a esa parte negativa. Mira, vive, ve, implementa las bases, búscalas, tómalas eh, y vas a encontrar muchas herramientas allí que, que no, es a, no es nada, no es nada del otro mundo. Es, uh -huh. es el retornarnos a nosotros y es, es hacernos conscientes. Es eso. Eso es lo que buscamos uh -huh. con este libro, es hacer conciencia. El emprender, hacer emprendedores conscientes, empresas conscientes no simplemente que vayan así por la vida a ver dónde caen, no, sino tener las intenciones claras porque las intenciones es de donde se desglosan todas esas metas ¿sí? de las intenciones mismas ¿Ya? Uh -huh. entonces es desde allí donde obtenemos esos movimientos y esos cambios en, en nuestra vida ¿sí? simplemente poner las intenciones porque vuelvo y hago una pregunta que me encanta hacer y es, dime en qué momento en tu vida has planeado algo, tu cabecita ha planeado algo y que te haya salido tal como tú deseas, en un 100%. Lali. No, en un 100% no. Nunca. Okay. Siempre hay algo que por ahí cambia. cambia o sea, así es. ¿Sí? O mejora sí. o. O mejora, sí, es, todo es igual perfecto. ¿Ya? Uh -huh. Entonces, fíjate, nosotros simplemente tenemos que poner eso en las intenciones y de ir resolviendo en el proceso, en el camino. Un, un, un, estructurando. Sí, en el mismo proceso uh -huh. con la misma experiencia que vamos adoptando, pero naces de la intención. Sí, naces de una intención. Sí, simplemente uh -huh. eso. Y el tema es que a veces queremos tener el control del proceso. Y nos olvidamos de la intención y es cuando nos perdemos. Ah, claro, la intención es ver cuál es el final, si es, es que correcto, se, lo, se logró cumplir. Es correcto, ese es el, el final, ¿sí? el, el, la intención. ¿sí? Uh -huh. Y hay intenciones grandes, ¿sí? intenciones muy grandes. ejemplo la intención de tener libertad. ¿sí? Las personas no quieren una casa, las personas no quieren un carro, las personas no quieren dinero. Las personas lo que quieren es amor, lo que quieren es libertad, lo que quieren es tranquilidad. ¿sí? Uh -huh. Y tú puedes tener una, una mansión y sentirte inseguro en ella. No estás en tranquilidad. ¿sí? Uh -huh. Tú puedes sentir libertad tirándote en paracaídas, volando al espacio, qué sé yo, nadando. Eh, puedes tener, sentirte libertad teniendo un millón de dólares en tu cuenta. Puedes tener, sentirte libertad. Vi tu cara ahí. Ah, oh. sí. Así, sentir, ahí sí siento libertad. Puedes sentir libertad también saliendo de la cárcel. Claro, no, sí. Claro, uno busca desde su punto, ¿no? Pero no se da cuenta lo que ya tienes, ¿no? O sea, ya sino de lo que te falta, solamente de esa parte. Y es ahí donde Entonces, fíjate, a... te, te dabas cuenta de, me daba cuenta de que me enfocaba en lo que no tengo y ahora me enfoco en lo que sí tengo. Entonces empezar a, es eso, es como haz de cuenta eh, la impresión. ¿sí? En el libro yo hablo de que nuestra mente cuando hablamos y lo que vivimos es simplemente una impresión de lo que tenemos en nuestra cabeza. Es una impresión de lo que tenemos aquí. Entonces, uh -huh. si yo llego, haz de cuenta, imprimo una página, pues esa página me va a imprimir lo que tengo. sí. Claro. Y hay cosas que imprimimos buenas y cosas que imprimimos malas. Entonces, ¿qué hacer? Empezar a mirar las malas y empezar a partir de allí a hacer las correcciones para que vayan quedando buenas. Sí, sí. ¿Me hago para que pase a la lista de las buenas. Es correcto. Y entonces cada vez se va a hacer una lista más positiva, ¿sí? Haz de cuenta una lista o, o vas a imprimir textos, digámoslo así, uh -huh. la, la analogía de que van a ser más positivos, más bonitos y más de lo que deseas, ¿ya? Pero para uh -huh. ello primero tenemos que hacernos conscientes, ¿sí? Uh -huh. ¿Sí? Totalmente. Eh, la certificación del 3.0 estaba en tu página, ¿verdad? Sí, puedes buscar en Google, sí. bases de emprendedor digitalizado 3.0. Igualmente ahorita mi equipo te comparte el, el, el, eh, un link igualmente para que puedas acceder a ella. Eh, ahí lo haces y, y si necesitas también con el tema del libro, en Google también puedo morir mañana. Libro sale en Amazon. Eh, en tu caso, ¿tú dónde estás? ¿En, ¿En Perú? En Perú. En Perú. Bien. Entonces en tu caso de Perú lo, lo puedes pedir por Amazon. En Amazon y te llega Amazon. a tu casa. Te llega a tu casa. Sí hay yeah. varias versiones la digital, la pasta blanda que es esta y la, y la pasta dura tú mm -hmm. ahí lo, lo decides y la certificación, si sí, esa es la certificación igual también en Google eh, muy, bien, está, muy sencillo mm -hmm. entonces vea las bases realiza las sí. bases y una vez eh, hayamos realizado las bases entonces volvemos otra vez a ya poner las cosas sobre la mesa ¿Listo? Las cosas sobre la mesa y empezar a, a ir estructurando allí, en esa mesa, de acuerdo a las bases que tenemos y los objetivos y todo lo demás. Pero es importante tener claridad de hecho ¿Sí? Tener claridad sí. De, de ese punto porque no puedo decirte más en este momento. O sea, eh, no te serviría. Sí, no, no te... y tienes toda la razón porque me sonó muchísimo y era como que estaba ya colapsando con, con, con tanto ruido y con tanta información que te llega y que esto y que lo otro y que tú dices, o sea, con tanto que, que llega y que tú crees que necesitas, al final no te concentras en lo que realmente es mi miedo, ¿no? O sea, si tengo tanto miedo en que no conozco este tema, pues empezar a especializarme en esto y no en todo lo que me está llegando, ¿no? Y, y sí, y vuelvo y te digo, con, con puedo morir mañana, vas a Allí la idea es ver como la intención, ¿sí? tener claras las intenciones, eh, de lo sencilla que es nuestra vida, es muy sencilla, ¿sí? realmente es muy sencilla, eh, pero pues hacemos mucho ruido y muchas, muchas cosas y mantener clara la intención, porque la intención es donde se desprende directamente las acciones sí que se van ejecutando ¿sí? de la intención misma. Eh, eso justo lo hablaré un poco más en la, eh, cuando salga la segunda el segundo libro que ya justo lo estoy terminando ya lo terminé prácticamente <ríe> ya sale wow. a, finales este, a finales de este año o inicios del próximo año eh, pero bueno primero la, la bases uno <ríe> primero bases uno y ya eh, después ya todos van a ver bases dos pero es eso sí volver otra vez al centro y la intención si la, fíjate in Vamos a irnos ya a un caso material, la intención de, de ventas, ¿sí? De la intención de ventas hay una intención mayor que la misma venta, ¿sí? Uh -huh. hay, hay una intención mayor de la misma venta. Entonces, ¿para qué quieres ventas? Pues para tener dinero. ¿Para qué quieres dinero? Pues para poder contratar personas. ¿Para qué quieres contratar personas? Para ayudar a impactar a más personas. ¿Para qué quieres ayudar a impactar a más personas? ¿Para trascender? ¿Para qué quieres? Ah, bueno, quieres trascender, pero ¿para qué quieres eso? Para sentirme realizado, sentirme amado. Ah, bueno, entonces ahí fíjate, hay algo mayor. Y uh -huh. es desde allí donde nos enfocamos que vamos a hacer que estas de acá en automático nos vayan ayudando a dar las respuestas y el camino y el rumbo. Porque a la uh -huh. final nosotros no tomamos las decisiones las toma el todo, porque acuérdate, somos parte del todo, somos un engranaje. Ya uh -huh. el señor de la panadería, el de la tienda, el del restaurante necesita que el universo conspire para que Lali pueda tener dinero en su cuenta para que pueda ir a comprarle. <risas> Fíjate. Sí. O sea, sí, Ya, para que Lali pueda comer la intención de comerse desglosa de una cantidad de la persona de que produce los alimentos. O sea, somos parte de todo, ¿sí? Y cuando nos perdemos a nosotros mismos, lo que estamos haciendo es simplemente desconectarnos, ¿sí? Y estamos yéndonos no a la abundancia del amor, sino al miedo, a la escasez, y eso va a generar que nos conectemos con otras personas así también. Y el cambio empieza por cada uno, ¿sí? En el libro yo menciono yo, yo, yo, tú, tú, tú, porque eres tú la persona la que tiene las bases, ¿sí? Eres tú. La única persona a la que pueda hacer el cambio, nadie más. Ni el gobierno, ni, ni John Hader, ni el libro, no, es directamente. Cada uno. Cada uno. Exacto. Exacto, exacto, totalmente de acuerdo. Eh, bueno, Lali. totalmente de acuerdo con todo lo que me has dicho y, y como que he sentido que era lo que tenía que escuchar porque sí estaba bastante agobiada. Y desubicada porque estaba prestando demasiada atención a, a todo lo que hace ruido y, y no me estaba concentrando en, esos, este, en esas cosas que, que me van a llevar a seguir este, dándole forma a este emprendimiento. Así es. Mira, el emprendimiento, vuelvo y te digo para finalizar, dos bases. La base del emprendimiento, o bueno, primero la base de persona como seres y la base del emprendimiento. Tal cual. Sí. Porque esa es ya la que nos va a ayudar ahí a potencializarnos y a partir de allí, una vez ya esté resuelto, mira los cursos, ya tú mismo vas a saber qué cursos te van a funcionar, claro. qué no, es ya chasto. tú mismo vas a saber qué herramientas vas a tener, eh, qué personas vas a necesitar contratar, qué servicios vas a necesitar implementar, ya vas a ir sabiendo allí aprendiendo en el camino, ¿sí? Tanto para lo personal como para lo empresarial porque a la final es un engranaje, ¿sí? Es un engranaje. Y cuando hablamos de lo empresarial, hablamos es directamente de ti, de, de ti como emprendedora, como persona que está haciendo un proyecto, o hasta en el trabajo, si tiene un trabajo en alguna empresa, es igual, ¿sí? Van a necesitar las mismas bases, todos van a, los, los empleados, todos los colaboradores, necesitan las bases como personas y necesitan también el, ellos mismos comprender las bases que necesita ese negocio y así dar entre todos ese punto de vista que les permita ir avanzando, ¿bien? Totalmente, sí, sí, sí, sí, la cabeza tiene que estar más enfocada y, y estructurada. Así es, fluyendo Lali, fluyendo. Y abajo, <risa> mi mamá se que toca. Ya, listo yo. Muchísimas gracias. Llegate Ahorita mucho, voy, a, voy a entrar a, tu, a la página a ver la, las bases del emprendedor. Y sí, a sacar esa certificación y a concentrarme más en, en eso que me está haciendo desconectarme. Y mira, y es súper sencillo. Esto está hecho, es molido, pues, para que... Eh, este libro está hecho para que lo lean desde el más... Desde, ahí dice, desde el menos experimentado al máximo líder mundial. Así tal para cual porque son las bases. Sí, las certificaciones certificación es horas, sí, no son cursos, yeah. porque son bases y ¿sí? cosas bases que debemos tener en cuenta, sí, a veces nos enfocamos más en lo que, en otras cosas que no tenemos y que no necesitamos en el momento y nos olvidamos de el enfoque, sí, de volver a nosotros mismos al centro de nuestro negocio, de nuestro emprendimiento, de nuestro trabajo, de nos nosotros como personas. Bien, te deseo muchos mm -hmm. éxitos. Gracias, John. De verdad por, que me has aterrizado. Por todo tu avance. Estoy muy aterrizada y, y yo creo que sí. ¿Cómo te sientes? Cuéntame, dame tu testimonio aquí, a ver. No, me siento súper conectada. De verdad que han habido dos cosas que me han, que me han hecho darme cuenta. no Una, que, que estoy prestando demasiada atención a tantas cosas que, que, que, no, me están, que no me sirven y me desvían. Correcciones, y, la... y hago paréntesis. Había estado prestando mucha atención a cosas que no me sí. servían. Sí, había estado así. <ríe> y que ya me di cuenta de que lo único que estaba haciendo es dilatar y distraerme. Y la otra es que, que esos miedos, ahorita siento de que, oye, que no son mis enemigos, son mis amigos, de que me están avisando de que debo concentrarme en cosas más que me van a ayudar, ¿no? Y sí, no tenerlo hay como que, ay, esto me está traumando, ¿no? Sí, no, de verdad que. Exacto. Gracias. Gracias, Gracias John, de verdad. Cuídate mucho, Lali. Bendiciones no, a, que... a Fernanda. Fernanda, tu hija. Fernanda. Sí, la, se la bueno, salúdala de mi parte a toda tu familia. Gracias. Te recomienda Puedo morir mañana porque es un libro No, que y no se, los no a, no se los voy a hacerle a, a mi hijo también, al mayor. <ríe> Súper. Es un libro que transforma vidas y qué mejor que vivir bien, que vivir en amor, vivir felices, fluyendo, haciendo lo que nos gusta, lo que nos apasiona, ¿sí? Dejemos los miedos a un lado y podemos morir mañana, ¿verdad? Sí. ¿Qué? O sea, lo que estés haciendo, las cosas que hayas hecho, que no te gusten, no tiene sentido, ¿sí? ¿Para qué? Ya cuando hay algo mayor que nos espera y solamente es cuestión de abrirnos a ellos, y abrirnos a nosotros mismos y darnos ese amor primero a nosotros. ¿Bien? Uh -huh. Cuídate mucho. Saludos gracias. a todos. Bye, bye. Sí, cuídate. Muchas gracias. Ah. Chao.